Hola a, to a todos mis suscriptores de canal FormaDU777 Bueno, hoy vamos a hablar de otra parte del Jin Shiyasu eh, que ya os hablé en el anterior tutorial ¿Os acordáis que os comenté sobre los mudras? Bueno, pues hoy los vamos a conocer bien, uno por uno y vamos también a conocer, que es muy importante el vínculo entre los dedos de las manos y los dedos de los pies y luego las correspondencias que tienen las diferentes partes de nuestros dedos como veis aquí tenemos los falanges, falangín y falangete son tres partes de los dedos bueno pues cada parte de nuestros dedos corresponden a una parte de nuestro cuerpo y vamos a hablar de ello igual que la palma de la mano también está dividida en tres partes y corresponde a tres partes de nuestro cuerpo y se corresponde a su vez con partes también del talón entonces vamos primero a tratar y a conocer y a ver los mudras y un poquito de cómo nacieron y luego vamos a ver lo, lo que ya hemos dicho bueno, entonces, como hablamos en el anterior tutorial, que vimos un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido hasta, hasta la fecha, los que habéis ya empezado al principio, en el 2008, con el primer tutorial, y los que a, hace poco que habéis entrado en el tema del Jin Shiyasu, que es un arte oriental milenaria, y que el maestro Jiro Murai, pues, le... La trabajó en él mismo, la mejoró, la perfeccionó y después la trabajó con otras personas para ayudar a otras personas Y dio como resultado lo que es ahora y lo que conocemos como el yin, si yasu. Bueno, pues os comentaré que, que los mudras son pues eso, posturas eh, que hacemos con los dedos de nuestras manos y con cada dedo de nuestras manos cada uno de los 10 dedos podemos regular 14.400 funciones y podemos hacer 680 mudras o posturas o figuras diferentes y eso nos ayuda a armonizar y equilibrar cuerpo, mente y espíritu y las disonancias que se, aso se asocian a, a los diferentes mmm, desarmonías de nuestra energía, por así decirlo, para que lo entendáis bien Cuando nuestra energía está desequilibrada, pues produce unas des, desarmonías o desarmonías Y unas eh, situaciones o unos sentimientos o unas reacciones, ¿no? tanto en nuestro cuerpo espiritual, mental y emocional, y en el físico, claro. Giro eh, Murai, ¿os acordáis que os había comentado que cuando él comenzó, eh, pues tenía una etapa de su vida en la que pues estaba, no se encontraba bien, era el segundo de, de los hijos, por lo tanto, el primer hijo. Siempre en el Japón y en esas zonas se ven obligados a seguir el oficio de su padre Como él era el segundo, pues se vio libre de eso y eligió pues, seguir el camino espiritual eh, Para desarrollar mejor y conocer y tratar mejor esta arte Y como él no se encontraba en esos momentos bien, pues se marchó a una cabaña que tenía un familiar Allí empezó a tratarse, a mejorarse y a desarrollar otras cosas que ahora conocemos aquí en el en el, en el libro este tan bueno, que en su momento pues aún no habían surgido, fue él quien las trabajó, las desarrolló y después las dio a conocer a otras personas que fueron los que publicaron este libro. Y, y bueno, los mudras son como la síntesis o el resumen de todo lo que nosotros hemos tratado En el Gin En los diferentes tutoriales Que os hablé el otro día Tanto las profundidades eh, Los cierres energéticos Los flujos central, principal O flujo de la trinidad eh, Los flujos de los órganos De la energía de los órganos eh, Todo lo que hemos aprendido hasta ahora eh, Pues... Los mudras es como está todo ahí resumido y concentrado en los mudras. Entonces, a través de los mudras, que es lo que os dije antes, eh, podemos eh, equilibrar y armonizar nuestra energía eh, solo con esas posturas, realizando esas simples posturas: estas, pues esta es otra, porque ahora las vamos a ir viendo una por una. Eh, tratamos todo nuestro cuerpo, eh, tanto físico a nivel mental, psicológico y, y espiritual Y con eso también ayudamos a mejorarnos a todos los ámbitos y en todos los niveles Por eso suelo decir mucho cuando me hacéis alguna pregunta a través de los comentarios Que realizando solo las profundidades ya realizáis todos los conceptos que hemos aprendido, que habéis aprendido, que os he compartido eh, Tanto a, a través de las profundidades, que es cada dedo de las manos, más la palma de nuestra mano O bien, ahora vais a aprender los mudras, eh, Pues eso, realizando los mudras, las secuencias de los mudras que son ocho posiciones Hay más, ¿no? Pero aquí en el libro... Vienen esas ocho y con esas ocho pues también vosotros podéis eh, desarrollar algunas Porque cuando uno aprende algo como base Después nosotros desarrollamos a mayores conceptos nuevos Cuando vamos trabajando, a ver, yo por ejemplo Tengo el libro, como os, he, os comenté a vosotros los que me habéis preguntado lo del libro Y yo... He leído el libro varias veces, lo he trabajado, lo he tratado y luego yo a mayores lo que he ido haciendo para luego compartirlo con vosotros, he retocado algunas cosas bajo mi punto de vista y bajo mi percepción que tenía la seguridad de que debían de ir de otra manera, colocadas o realizadas en, en otro orden diferente para darle eh, un sentido más organizado y, y consecutivo desde un principio que es, por ejemplo, liberarte primero de las cosas que tenemos ahí dentro que son de hace mucho tiempo y que son más difíciles de quitar y de arrastrar, ¿no? Para después liberarte de las cargas, de los bloqueos, ir Haciendo los tramos de un, de un recorrido hasta llegar al final Que es luego recibir lo nuevo y la abundancia, la prosperidad, la salud Y todo lo que conlleva ¿no? el recibir cosas nuevas, abrir puertas es de lo que se trata Entonces pues yo lo fui haciendo así y, y bueno yo os lo voy dando de forma que lo entendáis lo mejor posible, lo más claro posible y con vocabulario que vosotros también lo entendáis y lo comprendáis y las posturas pues igual os las explico lo más fácil posible Entonces por eso yo os decía que cuando nosotros aprendemos algo, cualquier cosa, cualquier oficio, cualquier arte eh, nosotros aprendemos a lo mejor lo básico y después con los años con el tiempo y utilizando y realiza, realizando pues, esa tarea habitualmente, vosotros la vais mejorando bajo vuestro punto de vista con nuevos conceptos, vais añadiendo cosas a mayores para sumar y para mejorar, ¿no? Pues de, es de lo que se trata y vosotros también seguramente que podréis crear también vuestros propios mudras y una vez que aprendáis, pues luego ya me comentaréis, ¿vale? Bueno, ahora vamos a explicar uno por uno y a ver lo que se corresponde, lo que tratamos y cómo se hace. Bueno, eh, yo los he organizado, como os comentaba, bajo mi punto de vista, en el orden siguiente. Los que tenéis el libro, que sabéis ya cómo van enumerados por el orden que van en el libro, así veis la diferencia de cómo va en el libro y cómo los puse yo yo puse por número uno, el primero, es decir, el primero que hay que hacer, realizar el que en el libro pone el número 7, que sería Exhalando la suciedad, el polvo y la grasa ¿y por qué? pues es evidente como os estaba explicando hace un, unos instantes si nosotros empezamos primero a quitar, cuando limpiamos una casa que a lo mejor pues lleva un tiempo sin limpiar, ¿no? Es una suposición. Una casa que lleva mucho tiempo por limpiar, ¿qué es lo que hacemos primero? Quitar lo más grueso, ¿no? Para luego darle una segunda pasada y que en esa pasada, pues, se quite de definitivamente lo que quede, ¿no? Lo menos mmm, gordo, por así decirlo. Entonces, pues en el primero pues nos hacemos primero de la suciedad, del polvo y de la grasa y que son esas cosas, esas cargas, esas heridas eh, que durante nuestra vida, a lo mejor, ¿no? hemos ido ahí acumulando y no es lo mismo pues quitarte algo que hace pues unos meses que está ahí depositado a algo que llevamos encima nuestra y al peso de nuestras espaldas, para que lo entendáis mejor, de hace años, décadas, no es lo mismo. Eh, pues va adquiriendo, es como, como la memoria USB, eh, según vamos utilizándola, aunque borramos eh, lo que teníamos en ella, va acumulando también una historia de datos, ¿no? Bueno, pues nosotros también es lo mismo, aunque nos olvidemos, pensamos en ella Pero eso no quiere decir que en nuestro interior, eh, pues en nuestro corazón Queden restos de esas heridas, de ese pasado ¿no? Y, y nos afecten a lo largo Entonces eh, cuesta más eh, eliminarlas y borrarlas, por así decirlo Y eh, con el Jin Yasu. Pues con esto es lo que hacemos, con el primero, que sería, el primero sería, en el libro viene como el número 7, es exhalando la suciedad, el polvo y la grasa Y bueno, y para qué nos ayuda, o para qué está indicado eh, esta postura, que es esta, este, este sería el primero a realizar Exhalando la suciedad, el polvo y la grasa, sería este Como veis tenemos que eh, unir nuestras palmas de las manos Dejamos los dedos medios eh, unidos el uno al otro así, apoyados Y de pie y el resto los vamos entrelazando entre sí Y nos queda esto así y así, vale Este sería el primero a realizar ¿Y para qué nos ayuda este mudra? Nos ayuda a liberar el estrés, la tensión diaria de la cabeza, de los pulmones, las funciones digestivas, el abdomen y las piernas. También vigoriza la capacidad para exhalar, que es, exalar, es soltar y aligera la grasa, el polvo o la suciedad acumulados, que es lo que os estaba comentando. Eh, y bueno, ya os dije cómo se hace, eh, tocar nuestras palmas de las manos, las tocamos, dejamos los dedos medios de, los do, de las dos manos, los unimos así, a través de unir nuestra yema de los dedos en uno al otro, y los demás pues los vamos así entrelazando, así, los cruzamos y nos queda así, para que lo veáis bien, ¿vale? sería el primer mudra el segundo mudra sería eh, sería el que en el libro pone el primero que sería exhalando las cargas y los bloqueos que es lo que os comentaba ahora ya una vez que hemos retirado la grasa y la suciedad más gorda pasamos a hacerle la segunda pasada, ¿no? por así decirlo eh, una segunda limpieza más suave y ahí ya es cuando retiramos las cargas y los bloqueos entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? para realizarlo tenemos que hacer lo siguiente eh, vamos a, en este caso si empezamos en la mano izquierda con la mano izquierda que es esta cogemos nuestro dedo medio eh, y lo vamos a poner en entre el dedo índice y el dedo medio de la mano izquierda el, el dedo medio de la mano derecha como si fuéramos, como si estos fueran una tijera los colocamos así, así y nos quedarían por un lado de la mano por el lado exterior de nuestra mano nos quedarían estos dos ahí que los apoyaríamos ahí y los otros dos que nos quedan de este lado, pues van apoyados así, hacia el lado de la palma de la mano. Lo haríamos con las respiraciones un minuto, o sea, un, un par de minutos. Hacemos las respiraciones, como siempre os digo. Aparte, a la vez que hacemos el mudra, nos estamos liberando ¿no? de esas cargas y de esos bloqueos y lo que hace la respiración es un refuerzo a liberarnos porque cuando exhalamos, cogemos, cuando cogemos aire, cogemos aire limpio para que nos entre lo nuevo y el aire renovado y a la vez sacamos lo, lo que tenemos ahí interiormente y soltamos el aire sucio ¿no? pues es lo mismo, o sea que es un refuerzo de lo que ya estamos haciendo con las manos con los dedos de la mano pues este sería el segundo y bueno, luego lo que tenéis que hacer es que lo que hacéis con la mano si empezáis con esta mano lo que os expliqué antes de hacer, de hacer este después lo haríais en la otra mano, el 2, luego tendríais que hacerlo en la mano derecha lo hemos explicado en la izquierda, pues luego lo haríais en la, en la derecha, en la derecha así, sería así, entonces unos nos quedarían por este lado y los otros dos nos quedarían por este lado, lo mismo, vale, este sería el segundo, el de exhalando las cargas y los bloqueos, ahora vamos por el tercero que os lo voy a explicar y sabéis que tenéis que hacerlo en las dos manos, primero en una y después a la otra porque es como hacer un puente de transmisión, para conectar un lado del cuerpo con el otro cuerpo, os sea, acordáis lo que os explicará con las pilas, ¿no?, eh, conectar polo positivo con polo negativo para que circule la energía, pues bueno, al hacer los mudras en las dos manos es lo que estamos haciendo, conectando las dos partes del cuerpo. ¿Cuándo podemos utilizar eh, salando las cargas y los bloqueos, cuando sintamos, ¿para qué nos ayuda?, nos ayuda a liberar la tensión generalizada y el estrés de los... Desde la cabeza hasta los dedos de los pies facilita la exhalación, lo que a su vez nos permite vaciarnos de las causas de un estancamiento o de un bloqueo perniciosos de la energía. También podemos utilizar este mudra, el número 2, cuando sintamos lo siguiente. No veo bien, lo he pasado mal exhalando, me siento frustrado o frustrada. Estoy todo el tiempo cansado o cansada y tengo problemas para tomar decisiones, siempre las postergo. <ríe> Perdón. Ese sería para el 2. El tercero lo vamos a ver ahora. A ver, el tercero sería el que en el libro pone el cuarto, la postura cuarta. Pues eh, yo lo... Situé como la tercera posición o la tercera postura en el número 3 Y se llama liberando el cansancio general diario Vamos haciendo por capas, por, como las cebollas, ¿no? Cuando vamos a cortar una cebolla Lo que tenemos que hacer primero es quitarle las capas de fuera que son las cáscaras, ¿no? Para después utilizarla o bien cortarla, si la cortamos la mitad, vemos las capas, las diferentes capas que tiene la cebolla, eh, que es como la tierra, una, una similitud o una analogía que, para que entendáis el ejemplo. Bueno, pues aquí estamos haciendo lo mismo por, por niveles, entonces ahora estamos en el nivel ya de liberar el cansancio general diario. Ya nos hemos liberado primero de, de lo más grueso, que sería de, de la suciedad, el polvo y la grasa. Hemos exhalado las cargas y los bloqueos y ahora ya empezamos a liberarnos del cansancio general diario. Y la posición que tenemos que realizar es la siguiente. A ver, el tercero que es liberando el cansancio general diario, tenemos que hacer lo siguiente. Eh, vamos a coger estos dedos, estos tres dedos eh, dedos medio, índice y pulgar lo sujetamos así eh, dedo medio, índice y pulgar os lo estoy enseñando por la parte de la palma sería así, pero me es más complicado bueno, os lo explico igual así para que lo entendáis eh, medio, índice y pulgar los cogemos con la mano, así, de modo que estos quedan apoyados a este lado de la palma de la mano y el pulgar pues queda apoyado hacia esos dedos que hemos agarrado, porque es como si los estuviéramos sujetando. ¿Y para qué nos ayuda? Este nos ayuda a eliminar el cansancio, la tensión, nos ayuda a liberar el cansancio, la tensión y el estrés que pudieran acumularse durante el transcurso del día. También ayuda a deshacerse de las preocupaciones, los miedos y la ira. Y puede utilizarse cuando pues, sintamos las siguientes dificultades, como son Me canso mucho. Siempre me siento inseguro. Mi salud, mi poder, mi felicidad. Empiezo a sentirme viejo o vieja y aparecer viejo o vieja me irrito y me enfado por cualquier motivo me, me preocupo por cualquier cosa bueno, estos son los del 3 la postura número 4 que en el libro es el número 6 que es respirando libremente eh, ¿para qué nos beneficia este mudra que ahora vamos a hacer? Pues esta postura nos, nos ayuda o nos beneficia para fortalecer la función de la respiración. Ayuda a equilibrar todos los problemas asociados con el oído y cuando se utiliza durante un paseo, mientras se hace gimnasia o al correr. Esta postura ayuda a respirar con mayor facilidad. Sobre todo ahora que llevamos las mascarillas <risa> durante tanto tiempo, pues mira, esto lo podéis hacer que os va a ayudar bastante. También se puede utilizar cuando se conduce a grandes altitudes o durante un viaje en avión. A la gente pues que cuando, por ejemplo, sube montañas o altitudes demasiado altas, como es escalar una montaña, eh, pues... Eh, viajar en avión y también os puede ayudar en los viajes a través del mar que también parece que no pero también ayuda y se descompensa un poquito el cuerpo sobre todo si es la primera vez eh, y podemos utilizarlo y realizarlo cuando sintamos las siguientes situaciones mi piel Está en un estado terrible, me siento rechazado, rechazada y no amado, no amada y lloro con facilidad. Soy muy torpe, he perdido mi sentido común, tengo molestias en los oídos. Las... O sea que cuando sintáis eso, pues podéis hacerlo. Y este se realiza de la siguiente manera. Cogemos, eh, bueno ya sabéis que todos los hay que hacer en las dos manos, vamos este a hacerlo con la mano... Eh, derecha y después lo hacéis con la izquierda y las respiraciones como siempre para no olvidarse Entonces tendríamos que tocar la uña del dedo anular que sería así, la doblamos así Y la apoyamos en la base o en la yema del dedo pulgar Así Y lo, lo hacemos durante unos minutos, ya veis Así, lo veis mejor Así Apoyáis la Lo que es la uña bajo eh, Sobre la yema Del dedo pulgar Así Lo hacéis unos minutos con la respiración Y pasaríais a la otra mano Pasaríais a hacerlo a esta mano Lo mismo Así A ver, así veis, dedo anular y sería tocar la uña de nuestro dedo anular, apoyarla en la base de la yema de nuestro dedo pulgar así y lo hacemos unos minutos el siguiente sería el 5 el 5 sería Inhalando, el aliento purificado de la vida. Y en el libro viene como la postura número 8. ¿Y cómo tendríamos que hacerlo? Este, bueno, aunque veis que es complicado, no lo es. Es fácil, cogemos... Eh, es juntar las uñas de los dedos medios de, de derecho e izquierdo pues doblamos el dedo medio de nuestra mano derecha y el dedo medio de nuestra mano izquierda y ahora cogemos y como si fuera un imán unimos las uñas así y nos queda esta postura los dedos así hacia arriba y las uñas unidas bueno, este es el número 5 que es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 y a Eso, a equilibrar cuerpo, mente y el espíritu Y lo hacéis las respiraciones Aquí ya no hace falta que la hagáis Mano izquierda, mano derecha Porque estáis haciendo las dos a la vez Y es repetir lo mismo que ya estáis haciendo Si fuera primero coger un dedo de una mano y de, Pues lo haríais Pero en este caso no Porque es hacer las dos a la vez Aquí ya estamos haciendo un puente de transmisión esto es un puente de transmisión, aunque no lo creáis, es. Porque es unir parte derecha con parte izquierda. ¿Vale? Bueno, pues ahora pasamos al siguiente. El 6 es calmando y, re y revitalizando. Calmar y revitalizar. Bueno, para hacer este, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues el 6, que en el libro es la postura 3, yo la posicioné y la numeré como la sexta, por el orden que ya os comenté, escalmando y revitalizando. Y ¿cómo tenemos que hacerla? De la manera siguiente, cogemos los dedos meñique y anular, el meñique y el anular, los cogemos así, como si fuéramos a sujetarlos, ahí Y nos quedan por un lado estos dedos apoyados bajo la parte externa de la mano De la palma de la mano, ¿no? De la mano Y los otros pues sería así, es como si estuviéramos sujetándolos Nos quedan así O podéis hacer así también, lo mismo Y luego haríais lo mismo en la otra mano si lo hacéis en la izquierda, pues lo hacéis unos minutos, hacéis las respiraciones y luego pasaríamos a hacer lo mismo en esta mano, en la derecha O bien así, es así, que los estamos sujetando y apoyamos estos aquí Y podéis apoyar los brazos, o podéis estar tumbados, podéis estar sentados, haciendo las respiraciones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 Me pongo muy nervioso o nerviosa, me preocupa el estado de mi corazón, siempre estoy intentándolo, me deprimo mucho y no disfruto de las cosas. Bueno, pues este lo podéis hacer y con este es como si estuvierais haciendo, eh, los que visteis ya, el flujo de la energía de los órganos, porque este también ayuda a regular el funcionamiento de todos nuestros órganos y luego más adelante... Eh, ya os voy a, cuando os explique el tema de la parte, cada parte de nuestros dedos, los falanges, que representan a una parte de nuestro cuerpo y lo que se lleva a cabo al realizar o tocar esa parte de nuestros dedos. Pues vamos a ver que al final todo está correspondido. Y al hacer, por ejemplo, los mudas es como si estuviéramos haciendo las profundidades Lo que os expliqué antes, ¿vale? Al principio Bueno, este sería el número 6 Y ahora vamos a ver el número 7 Que es revitalizando El número 7 Bueno, para hacer el número... 7, en el libro está puesto como el, la postura número 5, es revitalizando ¿Y cómo vamos a hacer este? ¿Cómo tenemos que hacer este? Pues a ver, os lo voy a explicar Haga un círculo con el dedo medio de la mano derecha y el pulgar colocando el lado de la palma del pulgar en la mitad de la uña del dedo medio Bueno, si os lo digo así, os vais a hacer un cacao mental y os vais a complicar, entonces vais a ver cómo se coloca. Eh, vamos a empezar con la mano izquierda, tenemos la mano izquierda así, ¿no? Abierta. Con... Entonces cogemos ahora el pulgar de la mano derecha y apoyamos la yema del dedo pulgar de la mano derecha en la base de la uña. Del dedo, del dedo pulgar izquierdo así lo, lo entendéis bien ¿no? y ahora eh, le vamos a apoyar eh, el dedo medio la base del dedo medio que es este este que tengo aquí doblado pues la vamos a poner aquí apoyada en la punta del dedo pulgar de la mano izquierda lo habéis entendido bien, ya os lo explico despacio, vale, lo vuelvo a repetir, cogemos eh, nuestra mano izquierda, os lo digo en la izquierda y luego tenéis que hacerlo en la derecha, bueno os lo explico en las dos, en esta para que no os compliquéis, en la izquierda, cogemos y apoyamos eh, el dedo, la base o la yema, del dedo pulgar derecho la apoyamos por la parte de la uña del dedo pulgar izquierdo así lo entendéis mejor vale y a continuación cogemos el dedo medio de la mano derecha y le apoyamos la uña en la punta del dedo pulgar izquierdo así tal cual veis os lo acerco mejor y así lo veis mejor, ¿vale? Así. Eh, es como si estuvieran remontados los dedos pulgares y luego le acoplamos la uña del dedo medio de la mano derecha, si empezáis con la izquierda. Para hacerlo en la otra mano, pues hacemos al revés. Cogemos... Así, en este sería... Esta yema iría por debajo de, del dedo pulgar, cogeríamos el dedo pulgar izquierdo y lo pondríamos por debajo de la base de, de la uña del dedo pulgar derecho, así apoyados. Y ahora cogeríamos eh, nuestro dedo medio de la mano izquierda y lo apoyaríamos así, lo mismo es lo mismo vale bueno ya veis que os lo explico con detalle y pausado y con paciencia para que lo entendáis y lo hagáis bien bueno pues para qué nos valdría este mudra este mudra nos ayudaría a revitalizar todas las funciones del cuerpo y libera los bloqueos debidos al cansancio acumulado durante todo el día. Y ahora nos quedaría eh, el octavo, el último. Inhalando la abundancia, que es el resultado. Al haber hecho lo anterior, ahora con este lo que hacemos es empezar a abrir puertas para recoger, ¿no? ¿Qué es lo que se hace <ríe> en todo. Primero tenemos que sembrar, ¿no? a ver en un campo para sembrar, sembrar cosechas, primero preparamos la tierra, la limpiamos la tierra, le quitamos las porquerías, eh, le echamos abono, eh, alaramos para que esté más eh, movida y luego una vez que ya está eso hecho, plantamos, cosechamos lo que queramos cosechar y luego la regamos y Ahora vendría pues eh, empezar a recoger los frutos, ¿no? Tendríamos que esperar, pero ahora lo que vamos a hacer es inhalando la abundancia, nos vamos a llenar de, de esa abundancia, vamos a abrir puertas tomando aire limpio y purificado y a recoger cosas buenas, pues esto es lo que vamos a hacer con el octavo, inhalando la abundancia. Bueno, en, en el libro es la postura número dos, pero yo lo puse como el último porque para mí es más lógico que primero nos liberemos de todo lo anterior, renovemos energía, nos purifiquemos, eh, respiremos libremente, inhalemos el aliento purificador de la vida, nos calmemos y nos revitalicemos, luego revitalizarnos con doble efecto, para ahora empezar a recoger, yo lo vi así de esa, a mi manera de ver, eh, es más orde ordenado y más organizado para hacerlo en consecuencia y que los resultados sean mucho mejores ¿no? aunque dicen que el orden no altera el producto, en este caso sí porque si primero recoges y antes de liberarte el resultado no va a ser lo mismo porque vamos a recoger encima de lo que tenemos que limpiar primero entonces hay que hacerlo de manera organizada entonces, el octavo es este, inhalando la abundancia, el último. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, pues es fácil. Eh, sostenga la parte posterior del dedo medio de la mano izquierda. O sea, la parte posterior. Os lo voy a hacer, a ver, así. Así, sería esto, sujetar el dedo medio, como si estuviéramos agarrarlo, lo que es comúnmente sujetar el dedo. Como si os fuera a caer de la mano Así literalmente Dice, hoy que me lastimé, que me va a caer el dedo Pues lo sujetáis <risa> Así es lo que tenéis que hacer Y después hacemos las respiraciones Lo hacemos durante unos minutos Y luego pues pasaríamos a la otra mano Haciendo lo mismo Así eh, Ponemos este pulgar en el medio Así Así y para qué nos va a beneficiar el mudra este de inhalando la abundancia promueve una fácil inhalación del aliento de la vida nuestra fuente de la abundancia porque una vez que nos hemos descargado de todo eso que teníamos ahí eh, nos hemos reforzado es como cuando hacemos, eh, vamos a caminar y en la naturaleza respiramos mucho más profundo porque ese aire sabemos que es limpio y que nos va a oxigenar mucho mejor los pulmones, lo que hace que, al, que a su vez eh, ampliemos la capacidad pulmonar ¿no? para recoger mucho más después. Pues esto es lo mismo, Preparamos, hemos preparado el cuerpo para ahora recoger con mayor cantidad, con mayor facilidad y más cantidad y cosas buenas. Eh, Se puede utilizar para aliviar las siguientes tensiones o problemas. No puedo inspirar profundamente, que es lo que se estaba comentando Escucho cada vez menos Tengo molestias en los pies No estoy tan activo como solía estar o como quisiera Y tengo serias molestias en los ojos Bueno, pues este sería para eso El octavo y el último Inhalando la abundancia Bueno, estos son los mudras que os dije y como os expliqué, los mudras es un resumen o un compendio de todo lo que está aquí en el libro. De lo que veis aquí, todo esto, todo este tocho de hojas, ¿eh? es el resumen, eh, los mudras es un resumen de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, de todo lo que hemos tratado y conocido del Jin yasu. Y Ya os comenté que las profundidades, tanto las profundidades como los mudas, eh, hacen una conexión eh, entre los órganos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra energía y nos ayudan a, a liberarnos en varias profundidades, en varias alturas y en varias capas y a trabajar nuestra energía a varios niveles, ¿no? ¿Os acordáis cuando os explicaba que las profundidades y los mudos también, lo mismo? Es como cuando tenemos, imaginaros tener una melena completa ¿eh? y resulta que eh, vamos trabajando eh, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro interior, nuestros órganos, nuestra energía... Eh, a diferentes niveles, no es como si tuviéramos en realidad el pelo cortado a capas muy finas Que casi no se notan pero que están rebajadas a capas Bueno, pues vamos trabajando cada capa que es un nivel Es un nivel porque no es lo mismo el pelo que nace desde aquí de la nuca no Al que nace aquí ya en la frente, bueno pues eso sería lo mismo eh, Trabajar desde la parte más alta de nuestro cuerpo que sería la coronilla hasta la punta de los pies y ahora vamos a aprender lo que ya os comenté eh, la relación que tienen los dedos, las diferentes partes de nuestros dedos y la palma de la mano y los talones de los pies con las partes de nuestro cuerpo y con algunos eh, bloqueos y emociones, ¿vale? y os lo voy a explicar con un dibujo que he hecho yo a mano y os lo he marcado con diferentes colores para que lo entendáis os lo voy a explicar ahora bien, lo mejor que pueda, bueno lo hago siempre con el corazón de manera fácil para que todos lo podáis, podáis entender con facilidad, vale así que pues venga vamos allá bueno, os voy a explicar de la manera más fácil que pueda para que lo entendáis bien con este dibujo que lo hice yo y está pasado pues, a un eh, a un usb, a un pincho para poder verlo a través de la pantalla Entonces veis las diferentes partes en que están divididos nuestros dedos, ¿no? que son los falanges el primer falange que este cualquiera en cualquier dedo de la mano, el primer falange representaría eh, la parte superior de nuestro cuerpo, este, este, este, este y, y este, ¿no? Que es donde va, donde, hasta donde termina y hace juego las articulaciones de los dedos, en la parte de arriba de todo, ¿no? El, el medio, la parte esta, el segundo falange, representaría... En la parte media de nuestro cuerpo este, este, este este y este el tercer falange que se llaman así falange, falangín y falangete ¿no? bueno pues el este, el tercero que son estos de aquí más bajos los que ya unen con la palma de la mano donde termina el dedo y comienzan los montes de los de los dedos que tenemos en la palma, bueno, pues los terceros corresponden a la parte inferior de nuestro cuerpo. Eh, veis que este, por ejemplo, sería color verde, color, sí, un color verde oscuro, sería la parte superior de los dedos y también de la palma, porque la palma, veis que también está dividida en tres partes, la parte más cercana hacia que va hacia los dedos o que comienza en los dedos donde terminan los dedos hasta un poquito menos de la mitad que está dividido por aquí pues esta parte de la palma también representa la parte superior de las palmas y también de los pies y los talones y la parte media de la palma que sería esta hasta por debajo del dedo, casi del dedo pulgar, donde termina el nacimiento del dedo pulgar, casi en la mitad. Eh, hasta aquí sería eh, la parte media, sería la parte central de las palmas y de los pies y el talón de los pies, y este representaría el flujo central principal porque también lo que es la palma de bueno ahora vemos este este cacho que ya va unido a, a donde ya hacemos juego la muñeca con, el, con la muñeca o sea termina la palma y comienza la muñeca no está aquí terminaría nuestra palma de la mano y aquí ya comenzaría la muñeca eh, bueno pues este sería o representa la parte inferior de nuestras palmas y de los talones de los pies como vemos aquí que sería hasta la línea naranja y aquí en el dedo pulgar lo mismo bueno pues esta eh, lo que es esta parte desde donde terminan los dedos que vemos aquí hasta aquí abajo eh, representa la sexta profundidad y es un armonizador total por eso lo de las profundidades, eh, trabajamos parte de nuestro cuerpo y unimos nuestra parte superior con nuestra parte inferior, cuando trabajamos la sexta profundidad. Y luego aquí os he puesto las correspondencias de los dedos de los pies y de las manos. Entonces, el cuerpo, aquí vemos de otra manera... ¿Qué funciones rigen en las partes eh, del cuerpo superior? En la parte superior de nuestro cuerpo rigen las funciones mental, emocional, eh, el pecho y los muslos. En la parte media sería la cara, eh, funciones digestivas, abdomen. Y las pantorrillas, las pantorrillas pues serían lo que son las rodillas. Eh, luego en la parte eh, inferior, que sería esta parte, en relación con las partes del cuerpo y de los dedos, nos correspondería a la parte inferior, que sería la parte de los dedos esta de aquí, Igual que esta, también de la, de la palma, eh, sería el cuello, el cuello, la pelvis, los pies y al cuerpo físico en general, y luego vamos a tratar y a conocer eh, la relación que hay en, cuando hacemos porque hemos visto los mudras hemos visto los mudras, ¿no? las posturas que se hacen con los dedos de la mano pues también se puede hacer lo mismo hacer un puente de transmisión entre los dedos de las manos y hacerlo en los pies como veis aquí como veis aquí, en este pues vamos a, poner, a aprender la relación que hay entre unos dedos y otros eh, realizados en la mano y realizado en el pie Bueno, como ya os expliqué con la imagen de la mano eh, Giro Muray observó que en, lo más obvio, en los más obvios niveles las manos y los pies tienen sorprendentes similitudes en relación con su forma eh, El talón de la mano, que es esta parte Esta es eh, la parte del talón de la mano, donde apoyamos la, la palma de la mano Y comienza la muñeca, sería el talón Esta parte de aquí Bueno, con, con el talón del pie el pulgar y el dedo gordo del pie. Los sanadores tradicionales ven en estas similitudes el resultado de patrones de energía correspondientes. Como resultado siempre han considerado que existe un vínculo energético entre ambos. Entre la parte esta de, de aquí, de la palma, que es esta parte inferior, ya os expliqué que está dividida en tres partes. Esta parte de aquí se correspondería a la parte superior del cuerpo, de nuestro cuerpo. La parte media de la mano, de la palma, se corresponde con la parte central, el flujo central principal de, de nuestro cuerpo que es un armonizador total, y esta parte de aquí sería la parte inferior, que se corresponde también al igual que los talones de los pies. Bueno, ahora vamos a ver eh, las palmas de las manos y las plantas de los pies, que son eh, un armonizador total y revitalizan todo el ser. Entonces, a veces, eh, muchas personas inconscientemente eh, se sujetan las, las manos y están armonizándose y revitalizándose, regenerándose y revitalizándose. Y eh, la parte central de las palmas de las manos y de las plantas de los pies se relacionan con el flujo central principal que os lo expliqué antes también en la imagen es la fuente de nuestra energía vital, esta energía nutre todas las células del cuerpo y se puede armonizar utilizando las palmas de las manos y las plantas de los pies y podemos hacerlo de esta manera, por ejemplo con las palmas de las manos tenemos que hacer esta, esta figura, superponer la mano así como si fuera una encima de la otra así para que lo veáis bien este dedo de la mano izquierda va hacia un lado y la de la derecha va hacia la otra, como si estuviéramos marcando varias flechas a la vez, ¿no? Una para adentro, otra hacia afuera. Bueno, pues hacemos esto así, colocarlas así y con esto eh, revitalizamos, o sea, nos ayuda a eliminar la tensión y el estrés. Mientras que las palmas abiertas sugieren un estado más relajado. Eh, se puede utilizar las siguientes dos secuencias, que una es esta que os acabo de explicar. Las siguientes dos secuencias para aliviar el agotamiento, la confusión mental, la tensión visual y los dolores abdominales. También colaboran en la circulación de la sangre en los pies. Una es esta que os acabo de explicar. Eh, la de las manos, así, superpuestas una a la otra, ya veis los dedos quedan hacia afuera, los pulgares quedan hacia afuera solo se superponen eh, las manos de esta manera, así así y así, lo mismo y luego los pies sería con la planta de los pies eh, con su mano izquierda sujete su pie izquierdo de manera que las puntas de los dedos de la mano toquen la parte central de la planta de los pies o sea, haríamos lo que hacemos con la sexta profundidad eh, solo que estos dedos irían hacia la planta del pie esta sería la planta del pie irían, tocaríamos estos dedos de la mano la planta del pie y el pulgar quedaría apoyado en el puente, lo que es la parte superior del pie, ¿no? Bueno, pues haríamos esto con el pie. Esto sería el pie. Y tocaríamos por la parte de abajo del pie, con estos dedos. Y con la parte exterior, tocaríamos con el dedo pulgar, así. ¿Vale? Y lo haríamos en los dos pies. Y las manos, pues ya como lo estamos haciendo las dos a la vez, ya estamos haciendo también un puente de transmisión. Aparte, ya los dedos nos lo indican. Eh, nuestra energía que fluye por este lado del cuerpo va a ir canalizada hacia aquí. Va a ir canalizada para que circule por esta otra parte del cuerpo y vaya desde, desde aquí, o sea, va a recorrer todo el brazo. Va a llegar hasta el hombro y va a bajar por este lado hacia la punta de los pies. Y la de este lado, pues va a hacer el mismo recorrido hacia la, inver a la inversa, ¿no? O sea, va a entrar por este lado de este brazo izquierdo, entra por la mano, va todo por el brazo, llega hasta arriba y luego baja hacia la parte de abajo, por adelante y por atrás del cuerpo. Con lo cual estamos eh, unificando nuestra energía y poniéndola a funcionar modo circuito. Es un circuito, como si fuera un circuito termal, pero es circuito de circulación. Los pulgares y los dedos meñiques del pie. A ver, los pulgares y dedos meñiques del pie son con frecuencia los dedos más sensibles para un puente de transmisión, ¿os acordáis lo que era el puente de transmisión? lo que os acabo de explicar ahora con lo de las manos y con las pilas que os expliqué ya en tutoriales anteriores a menudo necesitan un cuidado amoroso y revitalizante claro, es que los pies aparte es, un, es la parte del cuerpo más sensible porque son las que soportan, soportan el peso de todo nuestro cuerpo con lo cual soportan una carga a mayores de la que llevamos nosotros encima con nuestro peso, más la carga que llevemos nosotros interiormente, eh, que también pesa. <risa> Las cargas emocionales eh, también pesan porque se van acumulando. Ahí es lo que decía yo antes, que os explicaba cuando estábamos empezando a hablar de los mudgas, eh, que los hacíamos en ese orden para primero hacer una limpieza gorda, por así decirlo, una limpieza en profundidad, luego pasábamos a hacer una segunda pasada para limpiar bien del todo y luego ya pasábamos a hacer los siguientes pasos en el orden en el que los fui diciendo y los organicé, ¿no? Pues esto es lo mismo, es lo mismo eh, los, los pies, o sea, el cuerpo y, y, y los, los problemas que uno va guardando dentro, eso va pesando. Entonces, pues es doble peso a mayores para nuestro cuerpo, para nuestros pies, el, el aguante que tienen que soportar. Por eso tenemos que cuidarlos. Eso, cuando nuestros pies están doloridos o molestos, o notamos molestias en ellos es porque algún órgano de nuestro cuerpo está desequilibrado o no funciona en condiciones y, y aparte de los pies hay que cuidarlos mucho porque hay que hidratarlos, hay que quitarle las durezas para que puedas caminar en condiciones y el calzado también, poner calzado adecuado no llevan un calzado muy ajustado, dejarle una algura para que el pie con el calor se dilata, entonces si tú metes un calzado ya justo en por sí, con el calor se va a dilatar el pie y eso va a hacer que el pie al, al caminar, al hacer, apoyar el pie y después volver a levantar para dar el paso, eh, se resienta. Y al final se forman ampollas en los dedos, en los talones, entonces hay que hidratar, incondicionar los pies, hay que darle baños de sal, eh, eso, cuidarlos, lo que tenemos que hacer. Eh, los pulgares son los líderes de la procesión, <ríe> como dice aquí, si la energía del pulgar no está sintonizada, todo lo demás estará fuera de ritmo. Así que ya lo sabéis, el pulgar. En los pulgares eliminan el cansancio general diario y promueven una función digestiva sana. Al establecer un puente de transmisión en uno de ellos podemos aliviar la tensión de la cabeza de los hombres, de los hombros y de los pulmones. Los dedos meñiques de los pies armonizan todas las formas de calambres musculares y ayudan a aliviar las jaquecas. Bueno, eso también lo podemos hacer con el dedo pulgar, para migrañas y jaquecas. Eh, cuando tengamos migrañas o cuando tengáis migrañas o jaquecas, tenéis que tocar lo que es aquí donde va el montículo, justo donde termina el dedo gordo, el pulgar, y comienza el montículo este, tocar aquí, si no, no necesitas apretar, eh, con estos dedos sujetarlo durante unos minutos y con eso alivias las jaquecas y las migrañas y los dolores de cabeza. Eh, eliminan las jaquecas, liberan el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, los celos, los sentimientos de venganza y la terquedad. Al realizar un puente de transmisión en los dedos pequeños, en los meñiques, en estos, eh se puede liberar la tensión de la espalda y facilitar las funciones de asimilación y eliminación y además fortalecer las funciones reproductoras. Los dedos pequeños también fortalecen las funciones de los riñones y la vejiga. Al final, ¿qué estamos haciendo? Eh, estamos realizando a través de armonizar en un dedo, en este caso en los meñiques, estamos realizando eh, la función de la energía de los órganos, armonizando la función de la energía de los órganos, con, con los dedos. Al final veis que todo va, eh, va unido, ¿no? todo va aunado, por así decirlo. Cuando hacemos uno, no hace falta que hagamos los otros, es como lo que os digo yo, con que hagáis las profundidades ya estáis haciendo todo lo demás, o si hacéis los mudras ya no hace falta que hagáis las profundidades, si lo queréis hacer de refuerzo, pues os vale, pero si hacéis uno, no hace falta que hagáis los otros. Al igual que los mudras, estos ejercicios con los dedos, de las manos y de los pies se pueden utilizar para aliviar el estrés mental en relación con el estado físico, la secuencia del pulgar y el dedo meñique del pie, se puede utilizar en cualquier momento en que uno se encuentre pensando en alguna de las siguientes situaciones. Estoy desequilibrado, me cuesta respirar, los latidos de mi corazón son irregulares, tengo fiebre, mi sistema digestivo no funciona bien, me siento nervioso. Tengo espasmos musculares, me canso fácilmente, me preocupo por todo, me siento inseguro, no puedo perder peso y me siento hinchado. Ahora vamos con los dedos de la mano de los dedos anulares de los pies, o sea con los anulares de la mano y de los pies. Al realizar un puente de transmisión de los dedos índices, con los dedos índices de la mano y los dedos anulares de los pies. Eh, se incide sobre las funciones que revitalizan los huesos y la médula ósea, o sea, serían los dedos índices de la mano, estos dos, y los dedos anulares de los pies. Los... Mira, os voy a dar algo que es muy interesante para las mujeres que tienen niños pequeñitos ¿eh? de meses, al trabajar los dedos índices de los bebés se elimina el malestar relacionado con la dentición y el babeo, o sea, cuando le están empezando a salir los dientes que tienen dolor en las encías y le están reventando las encías para salirle los dientes, tiene mucho babeo y tiene muchas molestias y realizando este... Este puente en dicho dedo de los bebés, en los índices, le ayudáis a aliviarle ese malestar, ese dolor, esas molestias y también a reducir el babeo. En los adultos promueve la curación de dientes y encías, o sea, para los adultos también va muy bien para los dientes y las encías. Impide la debilitación del cabello y la formación de canas y facilita la curación en todo el cuerpo. Al sujetar los dedos índice de la mano y de los dedos anulares del pie, se reduce el miedo y la depresión y también se liberan los bloqueos que provocan hinchazón, retención de líquido y gases. Los dedos anulares del pie se pueden estimular para revitalizar las funciones del hígado, la vesícula, el bazo, el páncreas, y el diafragma. También es posible fortalecer el sistema respiratorio. Sujete los dos dedos índices de la mano y los dedos anulares de los pies siempre que se encuentre pensando en lo siguiente. Los índices son estos, ya os dije, estos, los que señalan, estos, de aquí, tú, tú. Eh, cuando penséis lo siguiente o oh, sintáis esto, me siento inseguro y temeroso. Me siento negativo, me siento solo y falto de amor, no puedo prosperar, me encuentro siempre al nivel de la necesidad. Estoy aburrido o aburrida, estoy constipado, tengo problemas crónicos de oído, sufro de bursitis, tengo dolores en el codo, en la muñeca o, y o en los dedos, mis uñas tienen apariencia horrible. Bueno, pues cuando tengáis o sintáis estos problemas, sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Sujetar el dedo índice de las manos y los dedos anulares de los pies. Serían estos. Como veis aquí, el anular del pie, que está ahí, y el índice de la mano, ¿Veis? Primero hacéis uno, y luego hacéis el otro, porque los dos a la vez un poco complicado. Si sujetáis uno, no podéis sujetar el otro. Entonces tenéis que hacer esto. Así. Ahora vamos con los dedos medios de la mano y de los pies. Al establecer un puente de transmisión de los dedos medios de las manos y de los pies, se logra una armonización general pero especialmente eficaz para las funciones digestivas y respiratorias. Promueve una producción óptima de leche para las, de leche para las madres, que dan de mamar a sus hijos, ¿no? libera la tensión y el estrés de las rodillas. Y tendríais que hacerlo de esta manera, así, esta sería el dedo medio, tanto en la mano como en el pie, en los dos, primero la haríamos de un lado y después la haríamos del otro. Así. Bueno, y lo haríamos o lo haríais cuando tuvierais los siguientes problemas Estoy enfadado o enfadada, estoy cansado y ojeroso o cansada y ojerosa Me salen cardenales con facilidad, padezco de migrañas, mis ojos me están dando problemas No puedo respirar, mi digestión está perturbada tengo problemas para tragar, tengo problemas para hablar, tengo problemas para escuchar. Digo, Jolín, pues muchos problemas. <risa> Estoy siempre hiperactivo, no puedo relajarme. Bueno, pues eso lo haríais con los dedos de medios de la mano y de los pies. Ahora vamos con los dedos anulares de la mano y los dedos índices de los pies. Al sujetar los dedos anulares de la mano y los dedos índice de los pies, podemos liberar la tensión y el estrés alojados en el pecho, la respiración y el sistema digestivo. También es excelente para restaurar el placer, aclarar la mente y mejorar la vista. Y lo podéis eh, realizar cuando sintáis las siguientes situaciones. No estoy armónico. Mis emociones están disparadas. Me siento desdichado y no puedo evitarlo. Soy una víctima de mis pensamientos, sentimientos y deseos. Casi no puedo respirar. Mi pecho está rígido y lleno de mucosidades. Parezco llorón aun cuando no esté triste. Estoy hecho un lío. Tengo problemas de piel, sarpullidos y exceso de pelo en el cuerpo. Tengo problemas con mis ojos, tengo problemas digestivos, no tengo energía y cuanto más me tumbo a descansar, peor me siento. Y lo que tenéis que hacer es esto, eh, sujetar los dedos anulares de las manos, que son estos. Este es el anular, este, de las manos, y los dedos índice de los pies. Sería esta figura. Ahí lo veis. Así ya no tengo que meteros la imagen a mayores. Os enseño esto y así lo veis bien. Bueno. Y nos queda la última que son los dedos gordos del pie y los dedos meñiques de la mano. Los dedos gordos del pie y los dedos meñiques de la mano. Armonizan los sistemas circulatorio, nervioso, muscular y esquelético. También alivian los problemas del oído y las tensiones digestivas. Y reducen la hinchazón o la inflamación de tobillos. Si eres incapaz, si usted o tú eres incapaz de pensar con claridad si sufres de jaquecas o tienes problemas respiratorios, solucionará estos síntomas sujetando los dedos meñiques de la mano y los dedos gordos del pie, o bien cuando tengas estas situaciones. Cuando empiezo a tartamudear me descontrolo y esto empeora la situación. Sudo mucho y me avergüenzo por ello, estoy sediento constantemente. Aunque me empeño, no avanzo y luego me desmoralizo. ¿Cómo puedo ser feliz? Tengo venas varicosas que empiezan a dolerme y a tener una apariencia horrible. Tengo problemas digestivos y acidez, y esto me preocupa. Cada vez escucho peor. Tengo un zumbido en los oídos. Mi piel es seca. No tengo goce ni entusiasmo. Creo que nunca tendré éxito y soy un fracasado. Bueno, tampoco es para tanto, jolín. <risa> Intento caminar para fortalecerme, pero luego me, me siento peor. Mi bebé tiene problemas para dormir. Me he roto una pierna. Me he deslo dislocado un tobillo. Soy propenso a los accidentes. Tengo problemas urinarios. No tengo energía. Como dulces de un modo excesivo. Jo, pues entonces sí que se acumulan problemas. Porque si tienes todos estos juntos, mi madre... <risa> bueno, pues para eso tenéis que... Tocar los dedos gordos del pie, es decir, el dedo pulgar de los pies y los dedos meñiques de la mano. Y tendríais que hacerlo así, así, ¿vale? Como veis en la figura. Y ya veis que con los dedos de la mano y de los pies eh, podemos hacer lo mismo que aprendimos en todos los otros conceptos. ...que hemos hablado y tratado y aprendido. ¿Eh? Y ya no nos queda más, la verdad es que os he ido enseñando todo el contenido del libro... ...poco a poco, paso a paso... ...y, y lo mejor que, que sé, le he puesto muchas ganas, lo he hecho con todo mi corazón... ...y con todo mi amor para que vosotros lo entendáis lo mejor posible y que os sea para bien, ¿no? Para mejoraros vuestra vida y vuestra calidad de vida. Eh, ahora lo último que nos queda es lo que os dije que os haría en un tutorial completo, el compendio final, que es los cierres energéticos para ir aliviando pues, los distintos problemas que hay, que son muchos, ¿no? Ya os había dicho. Eh, pues para la artritis, la ansiedad, las alergias, asma y dificultades respiratorias, para la agudeza mental, eh, calambres musculares, cansancio visual, que al fin y al cabo, si hacéis esto con las manos, ya no hace falta que hagáis los cierres los energéticos, ¿Qué es esto, sería tocar ciertos puntos de nuestro cuerpo, como vimos en las profundidades, para hacer eh, pues un puente de transmisión, ¿no? Y yo creo que es más fácil que lo hagáis con los dedos de la mano, con las profundidades y con los mudgas. Con esas dos cosas ya conseguís equilibrar todo vuestro cuerpo, mente y espíritu y armonizar toda la energía del cuerpo para que todo fluya en armonía y a consecuencia vuestra calidad de vida mejore y todos los aspectos tanto en el ámbito laboral, como personal, como emocional, como psicológico y como espiritual y económico, eh, mejore, ¿no? Porque si mejoramos por un lado, mejoramos también por los demás, es así. Así que bueno, espero que os haya ayudado, eh, que os haya gustado y, y bueno, me gustaría que me comentarais que, que os gustaría... Eh, qué os aportara ahora a partir de esto qué otra cosa os gustaría que os aportara relacionado pues con temas de este estilo con los conocimientos que yo tengo que hombre, a ver, siempre es bueno que lo que uno sabe, pues no se lo debe de guardar para adentro porque al fin y al cabo, de qué te sirve aprender algo si lo guardas ahí como si lo tuvieras metido en un baúl en un cajón y te olvidas de él, ¿no? Pues si le puedes compartir con otra gente y lo puedes ayudar a mejorar, pues mucho mejor. Entonces, pues yo os invito a que me comentéis qué es lo que os gustaría. Que, que os enseñara, que, que os aporte a mayores. Y, y si me lo decís, pues yo puedo preparar algo, ¿vale? Algo que os interese mejor y y siempre es bueno cuanto más mejor y eso que os digan que aprender o que estudiar que no es tan bueno no lo aceptéis porque todo lo que sea mayores siempre viene bien para todo para todo para nuestra personalidad para nuestro desarrollo y de nuestro propio criterio que el opinar por ejemplo opinar es bueno porque cuanto más se opina, aunque a veces no tengamos mucho conocimiento del tema, opinar ayuda a desarrollar nuestro criterio, a saber elegir lo que queremos y lo que no queremos ¿eh? y, y en definitiva nos ayuda a desarrollar nuestra personalidad y a que en otras personas no nos manejen con facilidad porque es así. Así que si alguien os dice, si no sabes de lo que hablas no opines Puedes saber más o puedes saber menos Pero la opinión tuya cuenta tanto como la de otras personas Siempre y cuando, cierto, lo hagas con educación y con respeto Sin faltar a nadie o sin faltar a otros Porque puedes decir las cosas que no te gustan pero sin faltar al respeto Lo puedes decir con, decir con palabras eh, que expresen lo que tú sientes o lo que te hace sentir o lo que tú quieres opinar sin decir eh, insultos, por ejemplo, así que siempre puedes opinar. Y el opinar no es malo, todo lo contrario, es bueno, porque ayuda mejor también a los demás. Porque si tú, por ejemplo, das una opinión en una empresa, dices, mira, es que yo creo que esto así, yo no veo que lo que se puede mejorar esto, eh, cierto detalle, puedes mejorarlo de una, empresa, de una empresa, o de una persona, o de un lugar, o de o en un equipo, ¿no? Entonces, no es solo para eh, decirlo malo, es para mejorar a los demás también, con lo cual siempre va a ser en beneficio de todos y para todos Así que ahí os queda, ¿vale? Venga, me despido, hasta la próxima y muchas gracias por estar ahí, por seguirme y, y bueno, pronto nos volveremos a ver las caras. Bueno, yo por lo menos <ríe> me gustaría a ver si pronto hago uno en directo para que podamos compartir cosas en común, hablar sobre estos tutoriales que os ha parecido y... Y bueno, mejorarnos a todos, ¿vale? Venga, un saludo, chao